Hola, yo soy Checo y bienvenido a un nuevo video. Luego de lo que pareció mucho más tiempo, por fin el equipo de desarrollo de uno de los juegos más esperados de esta década por fin vio la luz. Y así es como Cyberpunk 2077 llegó al mercado 8 años después de aquel mensaje que su equipo desarrollador mostró al mundo entero, donde al final de un grandioso trailer no mostraron una fecha de lanzamiento y se limitaron a decir llegará pronto cuando esté listo. Pero, ¿realmente estaba listo el equipo de desarrollo para enfrentarse a uno de los lanzamientos más polémicos que ha visto el mundo de los videojuegos? No cabe duda que Cyberpunk 2077 será un juego del cual se hablará durante meses e incluso años y quizá no por las razones que a su creador le gustaría. El juego no tarda en recibirnos con un montón de bugs y errores que no hacen otra cosa más que aumentar en cantidad conforme los días pasan, pero aún así, si eres el afortunado dueño de una PC o alguna de las dos consolas de nueva generación, a pesar de todos estos horribles bugs podrás disfrutar de un juego que en general es bueno y que muchos decidimos pasar por alto estos desperfectos y abrazar lo realmente hermoso que es. Sin embargo, si aún conserva las primeras versiones del PlayStation 4 o Xbox One, nuestras más sinceras condolencias, ya que una de las peores decisiones que pudo hacer el equipo detrás de Cyberpunk fue lanzar este ambicioso título para estas consolas y peor aún, hacernos creer a todos que este juego sería posible en estos dispositivos algo que claramente no lo es. Cuando un juego crea una expectativa tan grande, los videojugadores tendemos a ser un poco más permisivos al momento de que este llega a nuestras consolas, incluso aceptando algunos imperfectos que aunque no deberían ser aceptados, pasamos por alto creando en nuestra mente la falsa ilusión de que el juego es realmente lo que se nos prometió. Así ha sido el caso de algunos ports al Nintendo Switch, que a pesar de contar con resoluciones mucho más bajas e incluso pérdida de frames, aceptamos esto porque sabemos que el sistema no es capaz pero aún así son títulos jugables en mayor medida. Sin embargo en el caso de Cyberpunk 2077, los usuarios comenzaron a subir reviews y videos desde el primer día mostrando un montón de errores y problemas técnicos imperdonables en un juego de este calibre, y tan poco optimizado que incluso en algunas ocasiones los FPS llegan a ser incluso menores a 10 en aquellos modelos base de Xbox One, y aunque en PlayStation 4 los FPS no llegan a caer tan drásticamente, la cantidad de NPCs que podemos encontrar en el juego es considerablemente reducida, haciendo que Night City parezca más un pueblo desolado que esa ciudad nocturna que el equipo desarrollador mostró en sus trailers con texturas que parecen sacadas de un juego de PlayStation 2 y que incluso algunas personas han comparado con los clásicos diseños de GoldenEye de Nintendo 64. Se podría argumentar que para disfrutar de este juego es necesario contar con una muy buena PC o incluso un PlayStation 5 o Series X, pero recordemos de nuevo, este título fue anunciado hace ya casi 8 años, por lo que queda claro que su objetivo inicial no eran estas consolas de nueva generación y con juegos recientes como The Last of Us 2 o Ghost of Tsushima haciendo uso de todo el poder y exprimiendo cada gramo del PlayStation 4 base para correr de forma realmente muy buena? La pregunta es ¿Qué le faltó al equipo de Cyberpunk 2077 para lograr al menos algo remotamente similar? Tras el lanzamiento, el equipo de desarrollo lanzó el parche 1.04, con el que se corrigieron algunos errores que los primeros usuarios pudieron experimentar y con ese se resolvió al menos en cierta medida la caída de frames, manteniendo estos a un nivel un poco más aceptable alrededor de 30 frames por segundo, sin embargo los problemas han continuado y de ninguna forma podemos considerar esto resuelto. Este parche fue una medida desesperada de parte de los programadores, los cuales tampoco la han llevado muy bien ya que se ha dado a conocer que CD Projekt Red fijó fechas completamente imposibles para el desarrollo del juego, e incluso en días recientes los desarrolladores han expresado públicamente el trato poco profesional por parte de ellos. El equipo de programadores se encontró desde el primer día con una cantidad de presión inmensa sobre ellos, y aunque nos encontramos en tiempos complicados, CD Projekt Red no es extraño al desarrollo de juegos, y se supone que sabe lo que implica un desarrollo, mucho más aún después de haber traído la luz a una de las mejores franquicias de los últimos años, The Witcher del cual su tercera entrega es una completa obra maestra. Sin lugar a dudas CD Projekt Red tiene que hacer algo con esto, y estamos seguros de que en algún punto en el futuro, Cyberpunk llegará a ser lo que se prometió, pero el proceso definitivamente será algo complicado para todos los involucrados. Pero a pesar de todo esto, no podemos negar la magia detrás de este título, y habiendo probado este juego en PlayStation 5, incluso sabiendo y teniendo conocimiento de los errores a los cuales podríamos enfrentarnos, hemos disfrutado y ha sido una experiencia agradable y aunque nos hemos topado con un par de bugs y fallos, no se ha convertido en algo injugable, a diferencia de nuestros amigos en un PlayStation 4 base. Quizá entrar con bajas expectativas redujo nuestro nivel de hype e hizo que en esos momentos que experimentamos bugs, nuestro ánimo no decayera, ya que esperábamos estos en cierta medida. No podemos imaginar a todas esas personas que llegaron ilusionadas al mundo de Night City sin saber de todos esos errores para de pronto toparse en cambio con Glitch City. CD Projekt Red ha sido conocido en el pasado por ser una empresa en pro del consumidor, por lo que no nos queda duda de que harán no posible por arreglar este cochiner en el que se metieron solitos, aunque con las noticias que han surgido, será complicado que vuelvan a ganarse la confianza de todos aquellos que los apoyaron en algún momento. En pláticas recientes, Microsoft y Sony comentaron que al momento de que se les mostró el título todas estas fallas estaban presentes, pero CD Projekt Red prometió que todos estos problemas serían resueltos en un parche de día 1, lo cual obviamente no fue así. Esto confirma lo que muchos temíamos, que CD Projekt Red estaba completamente al tanto de todos estos problemas pero les importó un comino solucionarlos e incluso en cierta forma ellos lo aceptaron al mencionar que sus esfuerzos estuvieron enfocados a PC, PlayStation 5 y Series X, dejando en las sombras y olvidadas por completo las versiones base de PlayStation 4 y Xbox One, algo que en nuestra opinión nuevamente es inaceptable. Como podemos ver esta ha sido una bola de nieve que no ha hecho más que acelerar, a lo que CD Projekt Red respondió con la posibilidad de pedir reembolsos por el juego, aunque todo esto sin el apoyo completo de Microsoft o Sony, en quienes recae la completa responsabilidad de realizar dichos reembolsos. Aún así, Microsoft ha realizado reembolsos por el juego, y aunque Sony se sí ha visto renuente a hacerlos, hace poco lanzó un comunicado en el cual menciona que serán reembolsos a todas las versiones que lo soliciten antes del próximo 21 de diciembre, además de que luego de dar esta noticia retirará por completo el juego de su tienda en línea. Con un tiempo de creación de más de 8 años, tiempos de desarrollo imposibles de ser cumplidos por los programadores, mentiras claramente malintencionadas por parte de CD Projekt Red y la apariencia anticonsumidor por parte de ellos, hace que el camino por delante se vea difícil para Cyberpunk y luego de No Man's Sky, este título parece ser un digno contendiente a la mayor decepción de la década. ¿Tú qué piensas de todo este drama? ¿Piensas jugar Cyberpunk en un futuro o te quedaste decepcionado con el juego? Nosotros aquí en Glitchpop hemos tomado la dura decisión de poner en descanso y dejar por el momento las calles de Night City, y retomarlo cuando todos estos problemas sean resueltos y así poder disfrutar lo que CD Projekt Red tenía en mente desde un principio. Esperamos nos hayas acompañado hasta el final, recuerda que puedes comentar con nosotros sobre este video o cualquier otro tema en la sección de comentarios. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido. Yo soy Checo y espero verte pronto con un nuevo video.